Me la rete, te mueras, si mo no, no, Es a se glory Days of fire ¿Qué pasó la última vez? Nuestra pandilla llegó a Ciudad Neón, la única ciudad que Mardaví aún no había conquistado. Con la ayuda de Armada descubrieron unas pistas antiguas que les dijeron que la clave para detener a su enemigo era la bienergía. Mientras tanto, cuando Anju intentó derrotar a Mardaví, acabaron lavándole el cerebro. Ahora Ciudad Neón es el primer objetivo del perverso plan de Mardaví. ¡Guarda, B, ¡Es mi amo! Sostengan sus tazones de cereal, porque la batalla final está a punto de comenzar. Fue agradable conocerlos. ¡Esperen! ¡No nos dejes, señor ratón! ¡Ah! ¡Bidamesh! ¡Señor ratón! ¡Dos <risa> ¡No, son amigos! Y ahora, ¡Y ahora que, ahora que comienza el nuevo episodio! Todos quieren gobernar el vidamundo. Se acerca la hora de que mis planes den fruto. Hoy es el día en que termina la claridad y nace mi oscuro mundo. Pero antes debemos apagar la última luz a Ciudad Neón. Entre tanto, detrás de las protectoras paredes de Ciudad Neón, el señor Vatio y los ciudadanos se alistaban sabiendo que el ataque de Mardaví vendría pronto. Pero ya conocen a Yamato y su pandilla. Ellos tienen sus propias ideas. Debe estar allá abajo en algún lugar. Tienen que encontrarla y traer esa bienergía de regreso para que podamos salvar el vida mundo. Nadie sabe qué les espera allá abajo. Tal vez nunca vuelvan a ver la luz del día. Ustedes, mis cuatro temerarios, descenderán a las fauces de lo desconocido y aún no visto. Pero, si no tenemos esa bienergía, no habrá forma de derrotar a Martavi. Son tan valientes. Este es su momento... ...tan... valientes... ¡Oye, enorme me Amarillo! ¡Ya basta! Uh, uh. ¡Gracias por el discurso sobre nuestro fatal destino! ¿Es así como le hablas a tu vida, maestro? Oye, tú me entrenaste. Es hora de hablar menos y caminar más. No tienen que preocuparse por mí. Peligro es mi segundo nombre. ¿Mm? ¡Oh! ¡Ese soy yo, Yamato Peligro Delgado! Mejor será que salgamos. A las fauces de lo desconocido. ¡Viva! No hay problema. Pescar esta cosa energética como si fuera una sardina gigante. ¡Esperen y lo verán! ¡Bien! ¡Oye, Yamato! ¡Ten cuidado! De acuerdo. Y Bull, tú Ciudad Neón. ¡Ese es el espíritu, Yamato! ¡Creemos en ti! ¡Sí! Solo déjenmelo a mí. Bueno, yo Supongo que te veré por el camino. ¡Claro! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Y tus padres también te recuerdan con orgullo allá en Ciudad Subakura! ¡Correcto! Asegúrate de cuidar bien a May y al Café Gato. Puedo hacerlo. No te preocupes, estaré bien. Solo cuídate y haz lo mejor que puedas. Te has hecho tan fuerte, Liena. ¡Gracias, lo sé! Porque después de todo, soy tu hermanita. ¡Grey, Liena! Mientras el tigre de los mares del sur esté aquí, no hay razón para temer, queridos míos. Supongo que también tendrás que cuidar a Sigma. Aquí tienes, Wen. ¿Qué? Es tu almuerzo. Empaqué uno para ti y otro para tu hermano Lee. ¿Ah? Pero no te comas los dos porque Lee estará hambriento cuando lo salves. <risa> sí. ¡Vamos, andando! ¡Sí! Tienes buenos estudiantes, Armada. Mm -hmm. Cielo es vida sabio. ¿Qué estás haciendo aquí? Han pasado 50 años desde la última vez. Esos valientes pupilos son mejor de lo que mereces, viejo gato. Como todos los pandas, usted es insoportable. ¡Debe haberse comido unos bambusagrios arrogante! Sí, tienes razón. Mi esperanza es salir y explorar más del mundo. Si esta horrible guerra alguna vez termina. Terminará pronto. ¿De veras lo crees? Así será. Ya veo. Parece que los dos se han calmado. Sí, se calmaron. ¡Buena suerte para los cuatro! Ahora vamos a proteger a Ciudad Neón. ¡Ha llegado el momento de que yo el maestro armada los dirija a la batalla! Ah, ah, ah, ah, ah, ¡No puedo! ¡Mi cabrera! ¡No hay forma de que pueda dirigir las tropas así! ¡Bull! ¿Dónde está Bull? ¡Aquí estoy! ¡Tú, hijo mío! ¡Debes liderar las tropas ahora que estoy herido! ¿Cómo es eso de que estás herido? ¡Pero yo no! ¡Ni siquiera un ¡Vidamán! No te preocupes. Tengo algo especialmente para ti. ¿Para mí? Esto es para ti. Cielos, es un... Mi propio Vidaman, el Armada Especial. ¿El Armada Especial? Lo he diseñado teniendo en mente tus habilidades. Y puedes vida batallar con él como desees, jovencito. Pero es... Bull, escucha. Has obtenido un gran conocimiento reparando tantos Vidamans distintos. Tu experiencia es tan valiosa como si hubieses participado en cientos de vida batallas y tu poder no es menor que el de Yamato o cualquiera de nosotros. Debes tener fe en ti mismo. Sé un héroe, Pull. Armada. ¡Ah! Vamos a dar la pelea y ganaremos. Estaba realmente aterrada, pero ahora mi verdadero Bull está aquí. ¡Sí! ¡Tú lo dijiste, Karan! ¡Oh, Bull! ¡Eres mi héroe! ¡Oh, Armada! Es muy amable de tu parte simular estar herido para que tu aprendiz pueda tomar el papel principal. ¡Oh, mujer! ¿De qué estás hablando? Es una acción muy noble. ¡Noble acción mi trasero! ¡Tráeme una silla reclinable y un poco de limonada! ¡Oh, claro! ¡Vaya, esas luces son brillantes! Aquí deberíamos encontrar la Bienergía. ¿Esa energía estará activa? La Bienergía es una fuerza tan poderosa que podría ser muy peligrosa. Dejen de perder tiempo preocupándose. Vamos a hacerlo sin importar lo que tengamos que enfrentar. ¿De acuerdo? Tiene razón. Preocuparse solo es una pérdida de tiempo. Ahora que esto está resuelto... ¡A lo desconocido! Amigos míos, estamos a un paso de la historia y me alegra que estemos aquí juntos. Mm -hmm. <risa> <risa> alerta, Alerta Roja, la tropa armada de la Neo-Alianza de Mardaví se acerca por el sur. Hombres a posiciones de defensa. Todos los cañones eléctricos están operativos y listos para disparar. Capacidad de energía se acerca al nivel óptimo. Todas las estaciones están preparadas para la batalla, señor. Nuestra ciudad neón es el último bastión de esperanza. Aquí la maldad de Mardaví finalmente encontrará su fin. ¡Buenos ciudadanos! Pedaleen tan fuerte como puedan por nuestra causa. ¡Correcto! tus animados! ¡Los aplastaremos! ¡Ahhh! ¡Espero que haya una almohada allá abajo! ¿Todos están bien? ¡Nunca estuve mejor! Yamato, ¿dónde estamos? ¡Está todo chispeante y cristalizado! ¿Ah? ¡Chicos, miren eso allá! ¿Eh? Dicen que los gatos tienen nueve vidas, pero que tenían ocho brazos. No lo sabía. ¡Pidaman! ¡Pidaman! ¡Vaya, qué es eso! Ya sé, es un tesoro que vale millones de vida, billetes! ¡Oh, si no fueran para amar David seríamos ricos! ¿Acaso no tiene sentido de la dignidad? ¡Olvida las joyas! ¡La estatua sostiene una bola en cada mano! Los he estado esperando. No. Esperando a los valientes vidajugadores que vienen en busca de la vía energía que yo vigilo. Muéstrenme. Deben probarme la fuerza de sus vida espíritus. ¿Probarte la fuerza de mi vidaspíritu? ¡No hay problema! ¡Puedo mostrarte! ¿Dices que quieres vida batallar? ¡Por supuesto, gatita! ¡Ahora, adelante! Muy bien. Todos ustedes deben lanzar un ataque simultáneamente a cada uno de mis Blasters. Pero deben lograrlo mientras estén bajo mi ataque. ¿Quieres decir, los cuatro? ¡Eso no es fácil! ¡Es difícil estar en perfecta sincronía con tres jugadores. ¿Y esperas que lo hagamos mientras batallamos? Si fallan en demostrar la pureza de sus vida espíritus, estarán sujetos a mi castigo. ¿Castigo? Ja, a mí no me asustas. A mí tampoco me preocupa someterme a tu castigo, así que comencemos. Que así sea. ¿Preparados? ¿Listos? la ¡Sí, fuego! ¡Sí, ¡Este día se conocerá como el día Vidaman! ¡Quiénes sobrevivan este día! ¡Se pararán erguidos cuando este día sea recordado y renombrado a través de la historia! ¡Todos los años celebraremos el día en que derrotamos a Mardaví y nosotros, la Banda de Vida Jugadores! ¡Porque hoy, aquellos que disparen sus blasters junto a mí serán mis hermanos! ¡Los que no están aquí serán deshonrados cuando cualquiera de nosotros hable! ¡Ah! ¡Los que peleamos por el día, Pidramón! ¿Sí? ¡Qué discurso tan dulce! ¡Sus tiros son poderosos! ¡Y no solo eso! ¡La velocidad de esos lanzamientos es increíble! ¡No hay forma de coordinar nuestros lanzamientos! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Esta puede ser la única forma de ganar esa bi-energía! Míralos, Joshua. Reunidos tan lejos como llega la vista... ...alineados como pilares de cercas... ...orgullosos y confiados vida jugadores para la venidera batalla... ...esperan defender a los suyos... ...siguiendo a líderes débiles en una batalla que no pueden ganar... ...pero su confianza está equivocada... ...y después de esto, su recién encontrado orgullo rápidamente se desvanecerá... ...y todos quedarán desesperados... ...es un carnaval de tontos, es un circo... ...qué escena tan perfecta, ¿no lo crees, Joshua?... Es asado. Y también yo. Nos cansamos de esperar, así que lo seguimos. Sí, escuchamos el trato. No se preocupen. nos cubriremos para que puedan ir por la bienergía. Vayan por ella. Oigan, esperen, chicos. Es nuestra prueba. Apreciamos que deseen ayudar, pero realmente solo están interfiriendo. Castigaré a aquellos que se atreven a interrumpir esta prueba. ¡Puedes intentarlo! ¡Sí! Puedo combatir cualquier cosa que me lances. Muy bien. ¿Ah, ¿Qué está sucediendo? ¡Oigan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos cristales crecen rápido! ¡Oh, cielos! ¡Alto! ¡Esa es nuestra batalla, muchachos! ¡Nosotros recibiremos el castigo! ¡Te equivocas! ¡Esto nos involucra a todos! ¡Esta batalla es por el vidamundo, así que muévanse! ¡Pero, Joe! ¿Qué hay de ti? ¡Esto no te concierne! ¿Acaso has olvidado su misión? ¡Sí! ¡Ustedes no pueden fallar! ¡Si no, ¿quién buscará la bienergía? ¿Y quién derrotará a Mardaví? Asado, ¡Oh, Joe! ¡Vayan, apresúrense! ¡Deben irse! ¡Todos cuentan con ustedes! ¡Vayan! ¿Ah? Él tiene razón. Todos cuentan con nuestro éxito. Tenemos que buscar esa vía energía. Vamos. Padre, madre, armada. Hemos hecho promesas que debemos mantener. No puedo rendirme ahora. Significaría abandonar a Lee. Muy bien, todos para uno. Sí. sí. Si alguno falla este tiro, quiero que sepan que jamás le volveremos a hablar. Estoy pensando a fallar, nadie fallará. Tenemos un solo lanzamiento, debemos hacerlo bien. descubrirá este mundo. <risa> ¡Mira fuego! ¡Ah! ¡Ah! por fin <risa> <risa> ay, ay, ay, ay, ay. ¿Ah? ¿Qué? superaron la prueba sus cuatro lanzamientos estuvieron perfectamente sincronizados su espíritu de lucha su determinación su trabajo en equipo su amistad su integridad todo forma parte de su puro vida espíritu qué maravillosa demostración de lo que significa el vida man ahora acepten esta bien No puede ser. Es... ¡La Vía Energía! Ah. Tomen la poderosa Vía Energía y váyanse ahora, jugadores. Hagan lo que deben hacer y sálvenme. ¿Salvarte? ¿No me escucharon? Por favor, sálvenme. Vieja estatua, no tengo idea de lo que hablas, pero claro, te salvaremos. Por favor... Y no me llames vieja. De acuerdo, como tú digas, persona, gato, cosa o estatua. Cuídate, Mardaví, tenemos nuestra bienergía. Finalmente, la tenemos. Y con nuestros fuertes vida espíritu, nuestra gran amistad y la bienergía somos invencibles. Y nuestro éxito será todo gracias a ti, Joe. Gracias. ...y gracias a ti, Asado... ...tu vida, Espíritu, hizo posible esto. <risa> ¡Muy bien! Estamos listos para eliminar a esos chicos malos. ¡Vamos a encargarnos de Marda Bee! ¡Sí! ¡Sí! Ahora tenemos lo que se necesita para vencer a Marda Bee. ¡Resiste, Miramundo! ¡Aquí vamos! Tengo que hacer esto por Joe No te preocupes, Lee, voy en camino ¿Cómo pudo suceder esto? Y vamos a salvarlos a todos. ¡Oh! ¡Armada! ¡Ah! ¡Bull! ¡Liena! Mamá, regresamos demasiado tarde. Ven cómo son las cosas, insectos. ¡Ah! Miren, es Bardaví. Los vida del mundo han sido derrotados. Aplastados como insectos. Ustedes son los únicos que quedan. Si ustedes cuatro son los últimos vida jugadores sobre el planeta, dime, llamado, ¿cómo se siente ser una especie en peligro? Alimañas... ¡Vengan arrastrándose a mi telaraña donde pertenecen! ¡Vengan a encontrar su muerte y alimenten al gran gobernante de este hermoso mundo ardiente! ¡Sí, señor! Con su amistad, su esfuerzo y su vida espíritu, Yamato y los demás obtuvieron la bioenergía que necesitaban para luchar contra su enemigo. Pero Mardaví es muy poderoso y ha hecho mucho daño. Mardaví parece ser invencible. ¿Podrán nuestros vidajugadores vencerlo realmente? Para descubrirlo, ¡Ven el próximo episodio! Mega a... 先